Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenido un día más a World Thunder, escenario Mar de Aral, vídeo número 125 del canal. Y en este escenario, ¡pum! en el que me a de tropezar, tenemos pues las tres zonas típicas por conquistar. Salimos desde la zona sur del escenario y en esta ocasión, últimamente... Cuando se me da este escenario, pues, ir a por B. Ah, es una zona en la que estás muy desprotegido. Te pueden cascar desde cualquier parte. Y en la zona B, pues, siempre con los edificios, las calles, pues, alguna protección. Alguna protección extra te puede dar, porque hay en medio del desierto excepto esas pequeñas casitas todo lo demás son matorrales, son casas de madera que eso no te sirve para nada pues nada, lo dicho, vamos a probar poco a poco nos lo que da el T-3400 todavía es pronto para que alguien venga estén ya por aquí, por esta zona venga, no te atasques aunque... Vamos, a estas alturas si yo más o menos he llegado casi a la mitad del escenario con este tanque es relativamente lento Venga, artillería por ahí, pueden estar caer, un R3 o similar, puede estar tranquilamente, igual que el BMP Nuestro su compañero pisando B, puede estar ahí, bueno yo empecé las primeras marcas, hay tanques ligeros, más cerca de A a ninguna marca, vamos a echar un vistacillo a ver, a ver misil que vuela ah, ese es compi bien, hemos tomado B oh, hay mucha tira por B tanques pesados, hay tres ahí pues va a ser cuestión de ir a por B como he dicho con anterioridad bueno, es muy difícil que por aquí todavía haya gente a estas alturas de la partida. Aunque no será la primera vez que te encuentras a un tío ya, a un pollo justo ya por aquí. Cruza esta calle. Pues te la juegas. Pero sí o sí, tenemos que cruzar. Y la vez, lo que no voy a hacer es coger esa calle de línea recta y después meterme a la derecha. No, directamente ya me voy a por esa esquina. Estamos cargados y venga. Rapidito. Que sea lo que sea. Vamos, venga. Nadie, nadie, nadie. Bien, perfecto. Me giro rápido. Venga, aprove. Oh. Ese compil, el ese acaba de caer. Acaba de caer. Que había tomado B. Y, y ahí está, frito. A ver, ¿qué hay por ahí? Vamos a echar un vistazo. Eso es un inglés, un Centurion Y el BMP es ese de ahí pues nada, venga, esa distancia En la mira, perfecta A ver, Tanque medio Ya están aquí, cerquita de B Prácticamente están aquí, venga, tenemos artillería Venga, por el colega Está ahí, está ahí Compañía por la derecha, no Ahí ah, está, ahí lo veo, venga Rápido Un vistazo por ahí Dejenle nadie. Venga, están tomando B. A ver quién es el pollo. A ver, a ver. A ver. Oh, ahí está. Ese es eso? un Panther. Panther, Panther. Bien. De lateral. Bien. Destruido. Perfecto. Muy bien. Oh. Oh. Compañía. Ahí está. Un Tiger 2. Disparas, ¿no? Vale, vale. Ya sé que estás ahí. Tú también me has visto. Venga, esos compis que viene por la izquierda, venga, a ver si alguno... ese eh, Le disparan, perfecto, venga, momento idóneo, venga, nos lo jugamos rápido, venga, venga, venga, vamos. Bien. Estupendo. Bueno, pues si hay dos, vengador. Bueno, mi compañero cayó, sirvió sí, justo de distracción. Vamos a por B. Doble ataque. Ahí, venga, tomando B. Vamos a colocarnos aquí entre estos dos cadáveres y vamos a echar un humito. Lo dejamos caer, como otras veces ya he dicho. Este pobre de unas pocas cosas que no me gusta. Es que el humo lo deja caer. Venga, tomando ahí está, capturada. Pues nos vamos a agarrar aquí. Echar otro bote de humo, así lo dejamos a la espalda caer y aprovechamos la aventura para alargarnos justo por ahí en venga, artillería venga, venga, venga, oh, venga. nadie por aquí, un puma también, venga pues por aquí vamos a avanzar no me gusta esta zona, esta parte de aquí no me gusta nada en ese garaje no puedo entrar artillería, venga ya tenemos artillería Veo nada Mal sitio Muy mal sitio No me gusta nada No me gusta nada Saben que estoy aquí Y lo saben Ahí está Centurión, M3 Pues si no me equivoco Ahí está Justo enfrente El peor sitio Por donde te podían salir Y de ahí salieron Pues nada A ver Venga Vamos a buscar Venganza pues salimos con el IS-2 A ver, ¿qué hacemos? Zona A, es el de ellos dos cazacarros La zona es nuestra Aunque el que estaba por ahí Pues... La zona C no la ha tomado nadie ahí hay un cazacarros que no sabemos qué está haciendo Vamos por delante Pero por poco tiempo Pues bueno, la zona A Ahí no avanza nadie Venga, aviones, empezamos Venga, muchachos, vamos a defender la zona B. Hay por ahí un carro medio, pero. Entonces, los copies que están aquí ni no avanzan. En... La zona está jodida hoy. Vaya, la zona B. Ahí está. Están tomando B. Están tomando B. Solo hay un tanque, pues vengamos para allá. Vamos para allá otra vez a por B. Aviones. A ver, venga. vaya, Ni lo he tocado. Venga, más aviones, seguro. Venga, ese, está, ese lo han derribado. Muy bien, compis. Venga, vamos. Han tomado, B, bueno, mal rollo. Venga, ese compis que dispara. Ah, ese avión, a ver qué cerquita está venga, venga, venga ahí, ahí impacte, impacte, bien, perfecto. Oh, se deja caer la bomba eh. listo, la dejo caer ahí. bueno, bien destruido perfecto ver, venga, vamos a volver al loro, que esta parte derecha aquí no hay nadie, está, esto, esto está vacío esto está vacío y aquí en cualquier momento ya nos pueden salir los pajaritos inferioridad, pues claro madre mía, como está el bacalao la C también la están tomando. Cojo, nudo. Mal, mal. Eh. Hombre, el centurio. Aquí estás. Bien. Ojo por ojo. Ahí está. El coleguilla de antes. Venga, vamos a recargar. Y vamos... Mientras recargamos, vamos de espaldas. De espaldas que es como mejor soporta este los impactos. El IS-2 Habrá más gente por ahí Oh, los, los Madre mía, los cazacarros Los tengo prácticamente en el otro lado de la calle A ver, por aquí echamos un vistazo Estamos cargados Vale, perfecto No veo nada, no veo nada Y la zona B sigue ahí, comprometida ¿Qué qué maravilla tiene esto Venga, a ver si ese cazacarros toma C Venga, yo voy a por B, a ver qué cojones podemos hacer. Es que parece que somos menos. Es que nos sale la gente o yo qué sé. Venga, vamos. Otra vez, a cruzar la carretera. Venga, vamos. ¿Qué es eso? Ah, hay un Panther. Venga, no me ha visto, no me ha visto. Bien profesional 5 ahora a recargar aquí a volver si ¿sí o no si ¿Sí o no venga no la jugamos vamos a volver pa mal rollo oh, un panther nada esto es la muerte esto es la muerte ya creo que no vuelto 100. no hay nada que hacer 21 segundos 20 para reparar puede salir por aquí, puede salir por allí. Es más rápido que yo. Nada, estoy perdido. Y sin recargar. Fallo. Fallo, fallo. Eh, ahí estás, ya de sé. Encima con un recochineo. Venga. Pues nada, tenía que haberme esperado a estar recargado, pero claro. Había que probar, ¿Qué hacemos? T34-85. Venga. Así podemos hacer un pequeño milagro ahí en la zona con este pequeñín, que esto está jodido, muy jodido, la artillería por ahí, venga, a ver si le cae a alguien, un avioncito, nada, muy lejos, ni de coña, otro avioncito, tampoco, nada, ni no manera. Al rollo. Esto está casi perdido. Tiene muy mala pinta. Venga, ahí está el avión. Venga, este me destroza. Joder, qué bajo pasó. A ese sí le he tocado. Perfecto. Venga, y este va a venir por mí. Casi seguro. Mi eh, metralla de la nada. Pues nada, reparo. Nada, aquí, esto, Venga, aquí en medio del campo. A vista de todos, hombre, ha sido mi amigo el de antes pues, venga el IS-2, fuera de tonterías no tenía que haber sacado el T-34 85 no, venga IS-2 vamos, el lío hombre, el tío está ahí, joder venga, 500-600 metros perfecto, listo si hubiera hecho eso desde el principio ojo por ojo venga, nos hemos matado mutuamente 6 en varias ocasiones El enemigo capturando C Perfecto, la A Ese tanque pesado Pues no sé si va A poder tomarlo <coughs> Y nosotros Vamos a volver O lo vamos a intentar Por lo menos Venga, compis Venga, otro avión Venga, venga, venga Venga, venga, venga, venga, venga. venga impacto se estrelló Mira, le da un poquillo de, de zapatilla ah, esto está perdido yo creo que ya es demasiado tarde han tomado. han tomado C la B está tomada la a. va a ser cuestión de pues solo de prolongar la agonía poco más vamos a poder hacer este pobrecillo es bastante lento. Y creo que aquí no lo van a. Venga, hemos tomado la zona. A ver, a ver, a ver. No queda nada, aquí Esto está acabado. Nada. Venga, compi, tú vas Venga, tú estás. Más adelantado que yo, tírale, la para allá No te entretengas, hombre Va, si te entretienes por ahí Claro, ahora he visto a alguien Venga, yo voy a probar No creo ni que me dé tiempo ni a pisarla Esto ya está, nada, no queda nada Venga, y encima tengo que perder velocidad aquí Va, estoy ahí al lado pero ni voy a llegar Esto se va a acabar Ahí está, misión fallida. Derrota. Pues estaba claro. Bueno, a ti sale un buen like si te ha gustado la partida. Y considera suscribirte si no se suscrito. Vamos a ver, Gaijin. Un avión, 5 terrestres, 4 críticos, 10 impactos, una zona capturada, 94% de actividad. Y la recompensa del Battle Pass. Pues nada, esta ha sido la misión fallida en el mar de real, vídeo número 125, acuérdate abajo, enlace, Squadronis, Discord, Facebook e Instagram. Nos vemos en un próximo vídeo. chao, chao.